caso de Drisilla, esta campaña pasada, Mujeres Zones de Conflicto lo sabe, y Presi también, esa mujer le dio un hito en el campo, campo de Almonte que utiliza malas prácticas. ¿Y las, las, es has, ¿las has denunciado? Esa No, sí, sí pues estaba parece, en el hospital, es culpable un de delito. Salen ya de los campos. Esa mujer Perdona. No, los culpables en son ustedes. Le dan el traslado al doctor en el hospital, a ti y a mí, lo hubieran dado traslado a otro hospital. A esa mujer para Marruecos. Los marrones de las empresas, que no a la empresa, para Marruecos. Se olvidan okay. la gente. Yo. Crisilla, sí, ya. ya saldrá la investigación que está en curso. <coughs> sí, perfecto. Eh... Nosotros, es exacto, nosotros, nosotros lo. Un ver, así funciona, así está. El cual, y en el campo igual. Como lo veis. No, no queremos igual, ir de ejemplo de nada, y evidentemente, y porque cometemos errores como, como todo el mundo. ¿Eh? Pero, el nosotros, sí. Y 14.000 para 14, las que investigan. La para que vayan por los 4.000. A tanto plan. Ganáis muchos millones para que sea tan difícil. Yo creo que se podría proponer un plan, ¿no? En condiciones. Hombre, pero representas, ¿no? De humanidad. Es lo que hay que claro, y el que le parece Borja para, para que puedan también eh, asumir. Ganó, Pero en calidad de que viene aquí, claro. va a.